Ramón García de los Santos visitó este martes las instalaciones de Telenor para desmentir haya entrado a robar en una residencia en el sector San Miguel de esta ciudad, como según él se le acusa. Me estaba acusando ayer en Ibarrio San Miguel se metieron en una casa de una señora y me estaba acusando que, que fui yo. Entonces como yo me estaba abusando que fui yo, yo quiero que ella me presenten la prueba es suficiente, como que fui yo, que busquen una gente que me vino, o que busquen a alguien que yo le vendí algo alguien de su y que le pidió, o algo, lo que yo quiero que yo me, me prueben eso, que me vamos a la fiscalía y hablemos de las cosas como son, para que vean que yo no robo, ni atraco, tengo 29 años, y le y la cédula que está ahí para que la dispuede cuando yo quiera. Señala como la responsable de la acusación a una señora de la cual dice desconocer el nombre. Yo no sé cómo se llama la mujer, tú sabes, porque ella es nueva, ella es muy nueva, yo no tengo mucho que se mudó ahí en el Ella dice que yo pasé por la calle. Y yo por ahí tengo que pasar obligado, porque por ahí es en la, en la calle que ella vive, vivo yo, ella vive arriba y yo vivo abajo. Y eso es mío ahí, no puedo mudarme ahí porque son es míos. Y por ahí que tengo que pasar obligado, porque por dónde puedo pasar, no puedo botar la calle. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.